Oh. No, yo no recuerdo los 90, soy del 9-8, crecí con un disman antiguo, los parlantes mochos, ya muchas veces demostré que puedo sonar sucio, o sacar una pistacheta para volar del bocho, del 17-8, un sonido viscoso, con 5 años David Making va a salir del pozo, los pelos enredados y vestido de rocho, pero para mi visa vuelará todo un buen. La birra a la derecha, uh, el chicle a sinicero yeah. Cortame el estribillo, y quiero entrar primero Por el amor al arte, sin discos enteros yeah. Pero ahora no me muevo, no. hasta que, que veo los ceros. Cero. Yeah. La escuela fue la traza atlántica uh, Desde BDB, curti mi semántica Aprendí que la satisfacción, la lleva a la práctica Y con un flip de fue que cambié la táctica De 200 para abajo, quiero limpiar el sample De 500 para arriba, si no, no trabaje Pero si es por mí quiero limpiar sangre, de 500 para arriba si no no trabaje, pero si es por mi familia que corre la sangre, mira para arriba primo, hemos pasado hambre, uh, todo todo lo que baja sube, yeah. hoy regalo lo que ayer no tuve, uh, no me sobra pero me mantuve, yeah. no me sobra pero ahora estoy en las nubes, haciendo que llevar rap, uh, poniéndome Jones, ya di mi corazón, como David Jones, no soy de Johnny Walker, soy más del Ron, quiero lo serio en aventuras como Indiana Jones, de 200 para abajo quiero limpiar el sample, de 500 para arriba si no, no trabaje, pero si es por mis amigos me van con calambre, pero si es por mi familia que corra la sangre, de 200 para abajo quiero limpiar el sample, de 500 para arriba si no, no trabaje. Que corra la sangre, mira para arriba primo, hemos pasado hambre.